Si te quiere, bien. Vale, chicos, vamos a pasar a otra trofea. Se la hicieron, Pedro. Otra vez, Pedro, Julio. Pero preguntamos si está suave. Teníamos la doble. Está dando la espalda. Va, por favor, se va en. Chicos, en cuarto lugar, un aplauso para corazones. Ay, welcome, el tercer lugar, el tercer lugar el equipo! Trevor. <passierenikatán> Como campeón ahora sí que salgan por favor el equipo B ¿eh? campeón un poquito de épica un poquito de épica <risa> <risa> Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y la foto que... O sea, lo estaba poniendo al ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A a ver, a lo que ver. A ver, a el equipo más limpio, ¡Diamante! A los que han... eh, solamente decirlo a los que han hecho hoy el juego, que hay un juego muy similar a este que se llama Asalto al Castillo, que en lugar de utilizar los ladrillos, no sé si lo habréis visto, pero miradlo por ahí, que hay, eh, lo que se sí hace es... Como con tres o con cuatro aros, como una especie de construcción con los aros. Y la idea es justamente la misma. Romperlos para llevarte y tú intentas hacerlo en una zona más castillos de estos más naves espaciales, pero no era. Pero que me parece bien y ha no, sido sí, no, activo. No, sí. o sea, que hasta lo que, hasta muy bien. bien. Vale, Bueno, y bueno, y bueno,